La técnica de aireación es una técnica que comúnmente en pastelería la conocemos porque estamos utilizando un merengue o una nota montada, que son ejemplos de recetas que utilizamos para incorporar aire y crear texturas mucho más ligeras en pastelería. Pero hoy os vamos a explicar exactamente cómo funciona, cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para poder generar una, una buena aireación que sea estable y que nos permita crear las elaboraciones y las texturas tal como las queremos. Exacto. Exacto, Jordi. Como tú dices, no solo en pastelería encontramos estas texturas aireadas, sino que también nos las podemos encontrar en heladería, en panadería, en bollería o incluso en los postres de restaurante. Es curioso porque yo nunca hubiese pensado que un pan, uh -huh. ¿no? que llevo toda la vida desde los 15 años en el mundo del pan, que era una aireación y es, es pues así. Sí, efectivamente. Ahora lo vamos a explicar un poco más. Eh, de hecho, uh, tenemos una gran variedad de, de texturas, todas, una, todas ellas con, con diferentes características, pero sí que tienen todas en común que se crean ah, introduciendo aire en un líquido. Eh, y una forma de, de clasificarlas sería según su densidad. Por ejemplo, la densidad es la masa entre el volumen. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si cogemos dos, dos espumas y, y las en un mismo espacio, uh -huh. si... Es una... Cuando hablamos, perdona, cuando sí, hablamos sí. de espuma, hablamos... Tanto de un pan, de un bizcocho, no, no es una espuma, ¿no? Como conocemos no, en exacto. el mundo del postre de restaurante sino exacto. la espuma un concepto. Vale. Eh, exacto. Uh -huh. bueno, llamamos espuma o sí. textura aireada. Sí. Eh, pues esto, el, cuando comparamos dos, dos espumas o texturas uh -huh. aireadas sí. Sí, sí, sí, sí. en un mismo volumen, si, eh, por ejemplo, cogemos el pan y un merengue, veremos que el pan, decimos que tiene más densidad uh -huh. porque tiene menos aire que, por ejemplo, un merengue o, o un chucaire o, o una nata montada uh -huh. tienen, porque estos tienen más aire en el mismo espacio a diferencia de un pan o un bizcocho. Uh -huh. Esto es una forma de clasificarlas según su densidad. Pues aquí en esta mesa tenemos unos ejemplos que justamente los hemos, los hemos ordenado de más densos o espumas, más densas a menos densas, uh -huh. con mucho más aire. El pan es, es una, una textura aireada, que ahora vamos a explicar cómo uh -huh. se forma sí. seguido del de bizcocho podríamos decir que tiene menos aire uh -huh. a un, una nube eh, una mousse a la nata montada por ejemplo el, un merengue hasta llegar a, a un aire tenemos uh -huh. un de aire aquí pero podría ser cualquier aire que utilizamos en un postre de restaurante o, uh -huh. o, o también en un postre son texturas con mucho aire menos densas a más densas. Entonces, entonces Paula, ¿qué exactamente qué es una espuma? Una espuma es la introducción de gas en un líquido. Uh -huh. Podemos decir que es una emulsión de gas en agua. Al igual que una emulsión tiene dos fases, en las espumas o texturas aireadas también tenemos dos, dos fases. fases. Una fase continua, que es la líquida, y una fase dispersa, que es el gas que le introducimos.